Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos el SuperTest, el FB4201 Chieftain Proto Estadísticas iniciales del Chieftain, el nuevo Chieftain de tier 9 Bien, que viene a reemplazar al tier 10 El tanque presado británico FB4201 Chieftain Proto de nivel 9 Se envía a la etapa cerrada del Super Test. Está pegando unos 400 de daño promedio con munición estándar, munición APCR tiene como estándar y munición premium como APCR, las dos, bien. Tiene unos 262 de penetración, 310 con la premium y 120 con la munición HE, la Hive Explosive. Esto ya directamente es una Hedge prácticamente porque está penetrando un montón. Para hacer una explosiva recarga unos 12 segundos chicos, dispersión de 0.36, tiene un tiempo de apuntado de 2.3 segundos tiene elevación del cañón de 20 hacia arriba, si es elevación por supuesto, y menos 10 grados de depresión. Una capacidad de 59 proyectiles, vamos a ver lo que es movilidad, 35 hacia adelante, 12 kilómetros en reversa. Tiene una potencia de motor de 750 caballos, una potencia específica de 15 caballos por tonelada. Eh, velocidad de giro de torreta 32 eh, bueno, eh, grados por segundo Total hit tiene 1950 puntos de vida 80 de blindaje frontal 60 de blindaje lateral 35 trasero Blindaje de la torreta 350 milímetros en el frontal de la torreta 110 de lateral y unos 35 traseros ve unos 400 metros y tiene un alcance de radio de eh, la señal de la radio de 750 metros bien vamos a ver qué nos dice aquí la gente de Armored Patrol dice el vehículo tiene un cañón de 120 milímetros con 400 de daños por disparo el valor de penetración del proyectil estándar es de 262 y el proyectil especial APCR penetra unos 310 eh, la presión del arma del cañón de 0.36, tiene un tiempo de apuntado de 2.3 como dijimos y un tiempo de recarga de 12 segundos gracias al blindaje inclinado el grosor de la parte delantera de la torreta de vehículo alcanza unos 350 milímetros, mientras que el Milton Casco tiene un blindaje bien inclinado de 80 milímetros, el tanque bien eh, perdón, el, el tanque también tiene unos buenos ángulos de depresión y elevación, menos 10 y 20 hacia arriba. Su durabilidad es de 1950 HP, puntos de vida, la velocidad máxima del vehículo es de 35 y su potencia específica es de 15 Hz per power per channel 8. Eh, 15 caballos por tonelada. El FB-4201, chiste, en Proto es un tanque pesado británico clásico. Tie... Hay que tener en cuenta sus puntos fuertes y débiles no sé qué. Estadísticas adicionales. Dispersión durante la rotación de la torreta 0,08 de dispersión del cañón. Que es mínimo. Eh, no tiene dispersión. Dispersión después del disparo, esto sí es bastante. Velocidad del proyectil, esto sí me interesa. 1150 con la primera munición, la primera PCR. Con la segunda PCR, 1350. Y 1067 con la HE, lo cual estaría bastante rotardi, bastante roto. Resistencia al terreno, 1 con 1, 1 con 3 o 2 con 3. Depende del tipo de terreno, ¿ok? Chicos. Bueno, déjenme en los comentarios qué les parece este vehículo de Tier 9, este FB4201, Chifta en proto, está bastante, bastante roto, a ver qué creen ustedes. Pero yo no me la como más. Esto para mí es una joda por el Día de los Inocentes. A mí no me van a hacer caer de nuevo. Ya caí durante todos estos años, vengo cayendo todos los malditos años en estas jodas, boludo. Así que no me jodan. Si es una joda, <risa> esta vez no caigo. No caigo ni a palo. Así que déjenme en los comentarios... Para ustedes, si es una joda o no, si es un chiste o no, o si realmente va a salir y si le si sale, si les parece que está bueno o que está roto o que es una cagada. Les mando un beso gigante, déjenme en los comentarios, déjense el like, suscríbanse al canal y recuerden que abajo les estoy dejando como siempre... La, eh, la carta que estamos pidiéndole a Wargaming que nos saque un tanque latinoamericano. Tenemos que llegar por lo menos a las 300 firmas. Es mi objetivo de acá a fin de año. Así que de a poquito vamos sumando más firmas. Recuerden, abajo en la descripción, cliques ahí, solamente pones tu, tu nick de WOT y ya al toque, tu nombre, tu apellido y tu nick de WOT y ya está. Al toque ya estás eh, registrado para después cuando enviemos la firma a la gente de Wargaming con la petición de un tanque latinoamericano estés incluido entre, los, entre la élite que hemos pedido ese tanque. Les mando un beso gigante, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau chau.